Mi abuelo vive solo en la casa del pueblo. Para analizar sintácticamente cualquier oración, el primer paso siempre debe ser comprender, leer y comprender la oración. ¿Qué comprendéis aquí? ¿Cómo entendéis esta oración? Que vuestro abuelo tiene muchas casas en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, y vive solo en una de ellas. Que vive solamente en la casa del pueblo, que las demás no las habita. O que vuestro abuelo vive en el pueblo, en su casa... Y ya no vive ni con la abuela, ni con sus hijos, ni con sus hermanos. Que él vive solo, que vive en soledad. Hay dos maneras diferentes de interpretar esta oración. Yo la interpreto de la segunda manera. Que el abuelo está solo. Que el abuelo vive en soledad, en esa casa. Así que la vamos a analizar pensando, comprendiendo que el abuelo vive en soledad. Sería una oración simple. Donde el sujeto, ¿quién vive solo? Mi abuelo. Mi, abuelo es, el, es un sintagma nominal sujeto porque el núcleo es un sustantivo, abuelo, y mi es un determinante posesivo. Todo lo que no es sujeto es predicado. Sintagma verbal, predicado verbal, porque no es un verbo copulativo, no es verbo ser, estar, parecer o similar, es verbo vivir. Vivir, vive, es el núcleo del predicado, el verbo. Vamos a buscar un complemento directo, porque si seguimos los pasos... El, si sí, el siguiente paso en un predicado, después de buscar el, el núcleo, es buscar el complemento directo. ¿Qué vive? ¿Vive algo? No, no vive nada. Esta oración no tiene complemento directo. ¿Tiene complemento indirecto? ¿Vive a alguien? Tampoco. Seguimos buscando complementos, seguimos analizando paso a paso y el siguiente paso después del complemento directo y del complemento indirecto es el complemento circunstancial, que sí tiene de lugar, no de tiempo, como pone ahí incorrectamente. ¿Dónde vive mi abuelo? Sintagma preposicional, complemento circunstancial, de lugar. Esta T está mal puesta. Como es un, como es un sintagma preposicional, tiene enlace, término, ET, la E es la preposición, el término es la casa del pueblo. La casa del pueblo, que a su vez podemos seguir analizando, porque ese término es, es muy, muy extenso, se puede analizar, se puede descomponer. Casa es el núcleo de ese sintagma nominal término, la es un determinante, y del pueblo te está diciendo cómo es la casa. No es un complemento circunstancial de lugar, no, te está diciendo que la casa puede ser roja, grande, pequeña, o, o del pueblo, es un tipo de casa, es lo que, lo que complementa al nombre. ¿Cómo se llama eso? Sintagma preposicional, complemento del nombre. Está complementando al nombre casa. Como cualquier sintagma preposicional, enlace. La preposición del y término pueblo. Nos ha quedado, nunca mejor dicho, solo el solo. ¿Qué es solo? ¿Cómo vive? Vive solo. A la pregunta de cómo vive, se puede responder de dos maneras. Con un complemento circunstancial de modo pero tendría que ser un adverbio, o con un complemento predicativo. ¿Cuál es la diferencia? Que el complemento predicativo es un, ad, es un adjetivo, y el complemento circunstancial de modo es un adverbio. El adjetivo es una palabra variable, que concuerda en género y número con el sustantivo al que acompaña. En este caso, solo acompaña a mi abuelo. Si fuera mi abuela, mi abuela vive sola. Y si fueran mis abuelos, mis abuelos viven solos. Es una palabra variable. No puede ser un adverbio. El adverbio es invariable. Así que es un sintagma adjetival complemento predicativo. Ahí estaba la dificultad de esta oración.